A la par que aumenta la recaudación de parquímetros por el pago de estacionamiento en el centro histórico de la ciudad, también aumentan las infracciones de tránsito. Durante las primeras dos semanas del mes actual, el Gobierno Municipal de Puebla impuso 75 multas al día, realizando hasta tres multas por hora por no pagar el estacionamiento en la vía pública, sobrepasar el tiempo límite e invadir cajones no permitidos. Ante el aumento de sanciones, el gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, rechazó la imposición de multas arbitrarias al señalar que todas las infracciones son aplicadas a quienes incumplen con el reglamento.